Estamos en un video para el canal de Slendrina Tessela. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte más videos de este tipo de terror Bueno, vamos con el video ya estoy aquí, después de ir a este lugar para... Necesito encontrar todo... Pero con libro? Dígame A ver, Vamos que no espero que sea tan... No soy tan miedoso, soy un hombre macho pecho peludo. Yo... No, no... ¡Ah! <risa> tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño, coño, coño, coño! coño coño coño Esto está cada vez peor. Ah, menos libro. No hay nada. A ver, vamos a ver. Hmm. Como que estoy caminando mucho, ¿no? Ya me cansé, ¿no? Ya, ya quiero irme aquí. Ya con un libro me basta, ¿no? Yo me quiero ir de aquí. Ah, aquí no. A ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Tengo cero llaves, así que como que se me va a dificultar. Ya llevo un libro al menos. Esta puerta se abre sola. Ah, no es donde vine. ¡Ay, YouTube, pendejo! A ver, vamos, vamos A ver Necesito una llave ¿Cómo? No necesitas llave, necesitas Un... No sé cómo se llaman estas para abrir las puertas Pero aún así, vamos A ver Por aquí hay algo Ah, mira otro libro No me gusta leer, pero A ah, esto lo voy a necesitar a algo, ¿no? Lo voy a necesitar para algo el libro Bueno por acá. Ah, mira otro libro. Está en dificultad media, así que si es mucho susto, no sé cómo. A ver, vamos. Como que este nunca se cansa de correr, ¿no? A ver, vamos. Por aquí habrá algo. Oye, como que esto se está volviendo más y más un laberinto. Apuesto a que no hay nada aquí. Aquí no hay nada. ¿Oyeron eso? Uy, estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí, chuputa. ¿Por qué me más... así? Ah, Aunque no te vi, pero hiciste como si estuvieras ahí y no te veía nada. Bueno, aquí habrá algo. Hmm. Me pregunto si habrá algo aquí. No lo sé, Rick. No he encontrado ninguna llave. Aquí hay algo, nada. Nada más una una habitación ver pues, ¿Para qué utilizaban estas habitaciones si no hay nada? No hay ni un mueble ni nada. Eh, puerta bloqueada. Mm, eso me da intriga. ¿Por qué hay sangre ahí? Bueno, como que hay muchas puertas bloqueadas, ¿no? ¡Ah, qué coño! ¡Ah! Oh. A ver, aquí no hay nada Me va a estar asuste y asuste Se lo he puesto <risa> No sé cuándo me va a dar por detrás Pero aún así, a ver ¿Aquí va a estar bloqueado o no? Aquí ya me... ¿Aquí me va a dar mi...? ¿Por qué estoy aquí? No lo sé Aquí debe haber alguna llave, ¿no? Un libro, está bien Con el libro me conformo A ver, aquí... Aquí en las estanterías debe haber algo. ¿Aquí? Porque hay un closet y no hay nada ahí. Por aquí debe haber una llave. No hay nada. No, no hay nada. No hay nada aquí. No, no, no, no. Yo no paso de ahí. A ver. Cada vez esto se pone más tenso. No manches. Esto sí queda ambiente tenso, no manches. Aquí hay algo. Porque a veces hay cosas atrás de la puerta. No manches, aún no supero el sustajo que me dio esa cosa. A través de la puerta ensangrentada. Aquí estoy yendo para atrás. Como que se me hizo más corta la habitación, ¿no? Ah, puerta cerrada. Como no tengo llaves. No tengo llaves, a ver. Pero qué susto de verdad, no puedo parar de recordar eso A ver, por aquí, creo que ya vine por aquí, ¿no? Sí, vine por aquí, por aquí habrá algo No lo sé, bloqueada, lógico ¿Y ahora dónde está la salida? Díganme, ¿dónde está la salida? ¿Dónde estará la salida? Por Dios, quiero irme ya Ya tengo el suficiente libro por aquí no hay nada, de verdad. Ahora tengo que ir de vuelta acá. Dice ¿Es que como es más un asustado, bien feo, me dio un paro. A ver, al menos no me mató. De eso estamos de acuerdo todos. Que no me mató, al menos. Ay, ay, ay. Esto cada vez se va a poner peor, se los ha puesto. Aquí ya entré, aquí no hace falta. A ver, dice ¿es que cada vez se hacen más cortos los caminos, ¿no? Eso está raro. Aquí ya entré, sí, sí, aquí ya entré Pero ahora, ¿por dónde voy? A ver. Aquí está la salida Aquí ya entré, aquí ya entré ¿Ahora me puedo ir? No, no me puedo ir A ver, sigamos Ahora, ¿por dónde me voy? Aquí ya investigué por todos lados Por aquí no hay nada Exacto ¿Por aquí dónde será? Aquí es donde La otra vez entré, es que no tengo llaves Aquí no voy a entrar por ahora. Aquí yo hace sé para dónde va. A ver, vamos por aquí. Vamos. A ver, aquí. Aquí ya entré, 100%. Por aquí. Aquí yo no he entrado. ¿O ¿Oh, sí? No, no he entrado porque ahí había una puerta. A ver, por aquí habrá algo. Por favor, tres que No, por Dios. Aquí no hay nada, de verdad. A ver, por acá. Es que no encuentro más cosas. ¡Ah! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Ah! Otra vez eso. De verdad. Se, aquí no he pasado. Así que es algo bueno. Al menos, al menos. ¿Cómo que una llave fue usada? Aquí no había nada. Y usé una llave, No. Yo no tenía una llave. A ver, al menos algo es algo. Aquí no había ninguna llave, que injusto. A ver, por aquí habrá algo. Aquí en este closet. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Este juego me va a matar de puros sustos. Porque Nada más a mí me pasa esto Y nada más aquí utilizo una llave para nada Aquí ya investigué Al menos me di cuenta que aquí no había investigado Maldita sea, ¿por qué tanto screamer aquí? A ver, por aquí no hay nada Por aquí me voy, aquí ya entré mm. Me voy por aquí Pues, ya no me ha salido el lendrina así no me ha salido, así que tengo una opción. O irme a la verga, o seguir aquí. A ver, vamos a seguir aquí, pues. Me voy de aquí. ¿Ah? Sigamos. Aquí está la salida, pero no encuentro ningún otro libro. Ahora por aquí habrá algo. Otra vez voy a investigar por aquí, porque 100% que me he dejado algo. Y la verdad, no creo... Pero de verdad no creo que me haya dejado algo Aquí ya pasé Pero por acá arriba Aquí no hay nada Es que cómo puede haber dos screamers En el mismo juego Porque aquí Creo que aquí ya me fijé ¿No? Sí, ya me fijé por aquí No, aquí había una librería O algo parecido ahí no manches, de verdad no hay nada Me voy a pegar en la pared porque sí a ver, sigamos, sigamos. Como que ya no me ha parecido el dendrina, ¿no? Oh, ¿Cómo no voy a poder superar eso? Porque al menos no me ha matado. Es lo Por aquí. aquí. Que no me he fijado. Aquí estaba cerrado, sí. Estaba cerrado. Aquí ya me fijé. Es que como me asusté y además ya no tengo llaves, tal vez si las cosas están adentro de ahí de las llaves Está bloqueada, ahí hubiera entrado mejor, no sabía que tenía una llave, qué asco A ver, aquí habrá algo, aquí ya me fijé, así que no creo que sea bueno Aquí hubiera abierto para saber qué habría Ay, ah, Como que este paseo se está haciendo más largo, ¿no? Me estoy, ¿Me estoy dejando algún libro o algo? Aquí es donde me apareció el escritor. Malos recuerdos, malos recuerdos. ¿Ahora por dónde estoy yendo? Aquí está raro Ah, no. No hay nada. Por aquí nada. No, es que no hay nada aquí. Yo pensaba que iba a haber alguna llave o algo así y no hay nada. Aquí abrí. Es que no hay nada por aquí. Yo pensé que había algo. Yo pensé que había algo A ver, vamos oh, No voy a superar eso, la verdad No creo superarlo Aquí ya fue revisado Aquí también fue revisado Nada más faltaría esta Una llave No había nada no había nada. Es que de verdad no había nada. ¿Por qué? Espera, sí, sí que había algo, otra llave. Qué raro. Abrir esta puerta. ¿Alguna llave? ¿Una llave? Un libro. Uh. Entonces era el último libro que me faltaba. Uf. Uh, uh, Una llave, chido. ¿Para qué habrá otra? No A ver, aquí había una llave y un libro. Así si... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! me voy a este cuarto. Un libro. Este era obligatorio. A ver, alguna llave. ¿Alguna llave? Porque siempre están en las esquinas. No se ven. ¿Ven? Ahí estaba la llave. Al menos tengo una. Ya me acostumbré a estarme asustando en este juego. Aquí en este cuarto no había nada, Chale. En la puerta del medio no hay nada. No hay ninguna llave. Acabo de abrir esta habitación. Había un libro. No me falta una. Una llave, ahí está. Entonces hay otra puerta que se pueda abrir, ¿no? Todos los libros. Escape, escape, escape. Oh Michael Jordan. Stop it. Get some help. No, no sé qué trata de decir ahí. Pero lo gané. Lo gané. Lo gané. Aquí termina el video Tristemente ya que en cada capítulo de esta miniserie Van a ser 3 Se dejan mucho apoyo 10 likes Y 20 visualizaciones Voy a hacer la siguiente parte Donde voy a jugar el segundo mapa Bueno Bueno Adiós